Bueno, yo soy Paco Puche y en el 15M he estado involucrado mucho primero en seguirlo y acompañarlo en todas las manifestaciones que ha habido, luego en participar en asambleas, muy calladito por que me gusta mucho esa cultura de no destacar, y luego digamos en el entorno del 15M, en ecologista de nación mucha gente va al 15M, en la Casa Invisible mucha gente está mezclada con el 15M, en ese sentido. ¿no? Yo como ya tengo una edad notable, ...estoy ya digamos muy comprometido con muchas historias... ...yo no vengo de nuevo a esto... ...para mí esto ha sido un, un aire fresco... ...que nos ha llegado y nos, nos ha parecido estupendo... ...bueno, aunque a, a veces se dice que la gente no se mueve... ...joven o vieja, la gente se mueve... ...y la gente se resiste... ...en Málaga ha habido movimientos en defensa de las, del agua, de los ríos... ...contra las presas muy impotentes en los últimos 20 años... ...en eso he estado yo... Eh, ...en Málaga ha habido también una... Bueno, una dinámica de los movimientos libertarios, más o menos ácrata, SGT, pero también en sus entornos, que también han, digamos han volcado finalmente en 15M, tiene mucho de libertario. Eh, luego, la Casa Invisible, yo creo que ha hecho su labor también interesante en el sentido de reunir gente, de no tener demasiada eh, dirección desde arriba. Y yo creo que el 15M ha cogido cosas muy buenas. ¿eh? ...la idea de asamblea, la idea de escuchar a todo el mundo... ...la idea de que no haya líderes, de que no haya personajes... Eh, ...la idea de tomar las calles... ...la idea de no dejarse cooptar por partidos, sindicatos... ...o organizaciones de la derecha que están ahí también dentro... ...y yo creo que todas esas cosas son de mucho valorar... ...bueno, yo creo que el 15M es una atmósfera que por todos lados... Respira, ...se respira de la misma manera, ¿no?... ...una atmósfera de resistencia, una atmósfera de crítica a lo establecido, muy potente... ...en el ámbito político, institucional y en el ámbito eh, económico, bancario especialmente... ...pero en esos dos ámbitos... ...un intento de la gente de no ser más manipulada ni, eh, ni dependiente de un, un cargo burocrático... ...que por arriba de, dictamina en contra de su conocimiento y voluntad a las cosas... ...y que siga la calle siendo tomada, ocupada, porque es un espacio público... ...de los ciudadanos y de las ciudadanas... ...y luego que las mujeres tenéis aquí mucho que apretar... ...que los hombres estamos en decadencia también... ...en general, algunos se, la, se, se libra ...pero <risa> que las mujeres aquí es vuestro momento histórico... ...es una gran esperanza... ...contra esa tendencia que había... ...que de los jóvenes que iba a ser... ...que, que no se movían, que no teníamos relevo... Los, ...los mayores que hemos estado en esto ya durante muchos años... ...pues esto ha sido... ...la contradicción de ese pesimismo no tiene nada que ver... ...yo tengo mis hijos son muy jóvenes... ...uno de ellos está muy comprometido en Madrid... ...y entonces para él es muy... ...él un poco a mí me enseña a... a ...un poco a distinguir lo que tiene el 15M de importante... ...y es que es un movimiento que ha conectado mucho con la gente joven... ...también con la mayor... ...es muy bonito eso también... En ...la mezcolanza de edades... ...de sexos, de géneros, de, de todo ¿no? ...de ideologías incluso... ...de modo que... Yo creo que hay que seguir adelante sin desesperar, con la calle, sin que se deje uno manipular y siguiendo pensando y con valentía. Eso es todo. Oye, y enhorabuena. Muchas gracias.